hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés escuchando este video. bueno vamos con la clase de hoy luna en casa 8 como lo estás viendo acá en el gráfico luna en cáncer luna en casa 8 casa 8 en cáncer ¿Cómo se combinan esas tres cosas? Recuerden, la astrología es el arte de combinar símbolos. Eh, Luna en Casa 8, intenso, curioso, posesivo. Casa 8 en Cáncer, nutrición, protección, abandono. Luna en Cáncer, protector, sensible, intuitivo. Y en sombras, hipersensible, vulnerable, inestable. Mildred Peraza, las astróloga venezolana, certificada por el CAF, estudió y se certificó en el CAF, en el Centro Aprender Astrología Fácilmente, que es nuestro centro de astrología, que lo podés encontrar acá en el por nuestro portal patagoniaastral.com, me ayudó y me hizo todas las frases para las lunas. Eh, y la frase clave que a ella se le ocurrió fue... Que si tenemos, estamos estudiando una carta natal que tiene estas condiciones, podemos estar hablando de una persona que le encanta proteger y nutrir a las personas que le rodean. Aunque en ocasiones pueden parecer posesivos, parecer posesivos, no serlos. Bien. Vamos para la luna en casa 8, intenso, curioso, posesivo. Pero si esa casa 8, en vez de estar en cáncer, como antes está, estuviera en escorpio, eh, es la casa de los traumas, de los tabúes, del poder. Y si la luna, en vez de estar en cáncer, como anteriormente estuviera en escorpio, es emocional, sanador, íntimo, apegado manipulador y perezoso por lo que podríamos estar hablando de una persona que debido a traumas emocionales puede ser muy intenso y demandante bien ahora si la luna en casa 8 intenso curioso y posesivo esa casa 8 estuviera en piscis en vez de estar en escorpio o en cáncer en el último de los signos de agua que representa la orfandad, el sacrificio y la adicción, y la luna estuviera en Pisces, que las palabras claves para la luna en Pisces es intuitivo, idealista, hipersensible, depresivo, vulnerable y victimización, podríamos estar hablando de una persona intensa, sacrificada, que ama ayudar a, a otros al extremo de quedar en situación de víctima. ¿Sí? Autovictimización. ¿Ven cómo usó esa palabra clave? Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Eh, ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, por supuesto. Como todos los días. Pero mañana con la luna en casa 9 en los signos de agua cáncer, escorpio y piscis. Chao, hasta mañana, que tengan un día maravilloso.